Que se pasa el hueco, puedo hacer daño. Falta... No mames, ¿cómo se comió eso? la a equipo. Ay, gracias por la información, toñito. Que me lo empujan. Digo, el gol, el gol que lo meten, el gol. A mí no me empujan nada, el gol, el gol. Vamos. Y que esta ¿Te imaginas que la financiada con vos. De y Hoy nada más y nada menos. Puta. Qué buena pinta tiene esta ida de cuartos de la Comenbol Libertadores. Esa gente eh. con, con toda, ¿eh? Muy importante. La grada local no dejaba de apretar. Y eso puede decantar el partido. Ese pase al hueco puede hacer daño. Falta ¡No mames! ¿Cómo se comió eso? ¡Ay, que no le pegó a nadie! ¡Romero! No, idiota, así no. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojito, ojito! Despegas el centro que podría generar Paco ah, todos piensas como yo que este jugador puede ser determinante en el encuentro de hoy. Esta temporada no le está costando mucho ver puerta. Vamos, vamos. Entre los 5 máximos goleadores. Ojalá que siga hoy con Ay. Quita punasu y detiene se va su marcador. El centro no ha sido bueno, golpea el defensor. Muy buena presión en el Ah. Pendejo. Se había buscó el hueco. Qué buen desmarque, pero amigo mío. Se la quita para devolvérsela después, idiota se produjo demasiado pronto Romero Enzo Pérez pueden adelantar a su equipo gran... ay dios, está caliente ya lo vi para el lugar Ah. atención a la contra peligrosa no. no ¡Uy! Yo pensé que fue el lugar. ¡Golazo! ¡Dios! Yo, yo pensé que estaba adelantado ahí. Por eso dije. ¡No! Uf. A ver, mira tu reloj, Antonio. ¿Cuánto queda? Un minutito de descuento. Una decisión acertada bajo mi punto de vista. Gracias por la información, Antoñito. <tose> que me lo empujan. Digo, el gol, el gol, el gol, que lo meten, el gol. A mí no me empujan nada. El gol, el gol. Ya, pita, pita. El saque de esquina Balaria. Ay, qué pena. Pues, pues, pues entorpecerle buena defensa. Cerca, ya me empató, ya me empató. Ahí, es calmadito, el calmadito. No mames. Pues ya, dele en el gol y ya. Mano, no te digo yo, no te digo yo. Mano, ahí está. Seis penales de mano ya he dado. Seis putos penales de mano. Ojito, se viene el empate. ¡Seis putos penales de mano! No ¡Se está acercando con peligro! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡No mames! ¡Se le ve con ganas de marcar de nuevo! ¡Obvio que sí! ¡Madre mía! ¡Este tío tiene rayos X! ¡Mete una pelota en profundidad y con muchísima intención! lo vio! No ha enganchado bien el disparo y se le va. La maniobra ha sido espectacular, pero con esos disparos o conectas en el momento preciso o salen despropósitos así. Eso termina en los pies del rival. Ojito que pueden romper las tablas. Sácalo y pues, de puta, sácalo. Y la afición enloquece, obvio. No lo dudes. Intercepta el pase. Que caga. Y con razón, digo yo. Un balón al travesaño. A ver qué pasa, que esto sigue. Bueno, es una putada con empate. Sale por la línea de fondo. Saque de meta. Uf. Bien. Ganamos la ida. Bien. En el partido de vuelta esa gente se va a ir con toda de costumbre, este uno de los ya empezamos. De la ya empezamos, se les pega el balón como plastilina. Enzo Pérez. Esto huele a ocasión. Pues, uy, donde lo hubiese pateado bien. No, este imbécil, ¿cómo le pasa por el lado? No para enamorarse, sino para disfrutar y deleitarse de su fútbol. Esta temporada no le está costando mucho ver puerta. Por eso está entre los cinco. Quintero. Ay, Dios, Quintero, ¿qué hiciste, hijo? Sacó él, sacó él. No y no la dejó. Qué bien, Santidipo y recuperó la pelota. Romero, Quintero, Quintero, no se detiene y sigue regateando. ¡Uy! ¡Uy! ¡Punch! La reacción ha sido rapidísima y providencial también. Uf. El balón vuela hacia el área. Uy, Ahora, pues, el mal. Si entrenamos los pases, Dios mío. Definitivamente. Pases. Pases todo Tenía el puto mes. En esa banda. A ver quién remata el centro en el área. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Quintero. Avanza con el cuero. Allá va, que bien defendió esa Uy no. yo dije la cochuplina. Ojito que sacan en corto. Esta <risa> remat encuentra de guardameta. Enzo, Atraviesa líneas como un ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Sá Vamos equipo, vamos, vamos, vamos. Gran momento para recuperar. Que bien filtró con intención. La para, pero sigue la jugada. Qué puta, se me no, Menudo pase tan malo. menudo control que malo ha sido. ¡Castro! Vamos, vamos, vamos equipo, vamos, vamos, tenemos tiempo para jugar calmados y meter más gol. Chique lo va a meter de ahí qué? que Romero. La pelota queda ah, pero con la esos pierde. pases también... La dudo, la dudo que... Vea, vea, la dudo que clasifica así Es ahora o nunca El portero se lleva la pelota Ha sido increíble, Manolo, una intervención providencial Uy, uy, uy Me juego lo que quieran A que va a montar la contra Ojito que no pueden frenar la contra para Paquito Oye, oh, la consiguió sacar de ahí, eh, qué capo. Mete ese balón en el hueco. Vaya, no, está descansado. Uy, Armani. Atención a la contra peligrosa. Vamos, uno más chicos, uno más, uno más. Qué peligro lleva esa contra. Intentaron la contra pero no hubo éxito. Uy. Dime el bien, añadido, bien, ¡Bien, bien, bien, pues bien, bien! No, ¡No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio! ¡Sigue, sigue, sigue que no hay nadie! Puede intentar disparar! ¡No resto, mames, me las coge todas! ¡Un corner de manual! A la ganó. Pena Bien, bien, bien. Lo pongo a patear a él porque él es el goleado. Si no estoy mal, entonces para que vaya escalando ahí. Ah, buen equipo, bien, clasificamos Ya estamos en semifinales gente Ya podemos decir que somos semifinalistas oficiales de la Copa Libertadores